familia uno, uno tres ya. Ya. vámonos bueno bueno bombones yo soy pedro yo soy maría tú y yo Yo soy pepi y yo soy maría mira bueno eh, mi hermano grande eh, se le ha roto el coche eh, sí, se estamos se aquí esperando en la puerta del mecánico a que venga con la curva para llevármelo y llevo un rato aquí que estoy para salir loca porque no para pero Está jugando al escondite aquí en el coche y la verdad que imaginaron jugar al escondite pero a María se le ocurrió un reto ella dice que coge que se va a meter entre el cristal allá atrás y el reposacabezas no María ahí entre el cristal de atrás y el reposacabezas no Venga. dice que ella cabe que ella Vamos coge y que se va a meter le damos la vuelta ¿la bueno no? chicos, qué pensáis es capaz de meterse o no yo creo que es un poco complicado, ¿eh? Yo creo que ahí no se puede meter, pero vamos, se ponga como se ponga. Pero bueno. ¿Y si se mete, luego cómo sale? No lo sé. No tengo ni idea, <risa> pero bueno, ya que la ha he dicho, hemos dicho: venga, pues, vamos muy a buena idea, María. Vamos a hacer un reto. Venga. Así que voy a la vuelta a la cámara para grabarla mejor, a ver si es capaz de meterse atrás. Venga. Ancholita y En un segundo volvemos. Que yo acabo aquí. ¿Cojo ahí? Venga. Sí, cojo ahí. Venga, pero lo toma la gafa porque vale mucho dinero Yo lo veo un poco complicado, ¿eh? El monillo este. ¡Eh! ¡Que coge! ¡Que coge! Venga, ver ¿eh? Y a se acaba de pegar. le parto una pierna a María el muchacho lo está mirando súper es raro ahora tienes que meterte, tienes que... Nah, yo creo a que ver, inténtalo intenta, eh. por el otro lado María el eh, muchacho no me aguanta un poco rarillo. Estoy diciendo, ¿y esta qué hace? Venga. Venga Alarga la cabeza. Venga, que lo consigue. María, María, María. María. María. Solo le falta Venga, María, el culo. Solo falta el culo. El culo por el agujero más grande. <risa> <risa> lo ha <consigue. risa> María, no te salgas, no te salgas. No. A ver, mira, no. Saluda. saluda. <risa> Ay, madre mía. <risa> no, no sale. Ya está. Mamá, ¿tú crees que, que voy yo ahí? Mira, Pedro, con el cuerpo que tiene Toma. Tú no eres capaz Ento. de meterte ahí durmiendo, Pedro, que te lo va a cargar. <risa> Hostia, que me queda un cajón! ¡Papá, que no puedo! ¡Te lo juro! No me lo puedo creer. Te has quedado encajado, ¿Qué Pedro. No puedo, mamá. <risa> ¡Ay, Pedro, la cabeza! Madre mía, me ha para el cristal. No puedo salir. <risa> Chicos, ¿cómo acabará esto? ¿Podrá salir o no podrá salir, Pedro? ¡Oh! Me... ¡Oh! Pedro. ¡La cara! Venga, una vez. No, es que no me cabe. <risa> ¿No te cabe la cabeza? <risa> <risa> Dios, ya, no. Dios mío, No crees que con ese cuerpo... Ese cuerpo, esa pierna, ese culo. Y esa barbigota, va a caber ahí, va a coger ahí, Pedro. ¡Jue! me partió la cabeza. En plan que me habían quedado encajado porque el brazo se me había puesto así. Y yo quería salir por aquí y bueno, no, no, no, la idea no cogía. Bien. Bueno chicos, despedimos el vídeo. Sí, María os ha gustado este reto un poco loco, loco, loco. Y muy difícil. Un poquito muy difícil. Darle un buen like, suscribiros y activar la campanita para ver los vídeos que subimos. Adiós.